Bidú, Bidú, Bidú, vampiro negro, pirú, Bidú, Bidú, pirú, pirú, pirú, pirú, pirú, pirú, pirú, pirú, pirú, pirú, pirú, pirú, pirú, pirú, pirú, pirú, y pirú, pirú, Bidú, Bidú, Bidú, Bidú, pirú, Bidú, Bidú, y cuando tuve una, la sangre le chupé Escupidú, pidú, pidú pidú, pidú pirú, pidú, pidú, pidú Yo soy el vampiro negro Que nunca tuvo auto Y cuando tuve una, las ruedas le pinche, Escupidú, pidú, pidú, pidú pidú pirú, pidú, pidú, pidú Yo soy el vampiro negro que nunca fui a la escuela Y cuando fui a una A todos asusté Escubidú, bidú Bidú, bidú, bidú Escubidú, bidú Bidú, bidú, bidú Yo soy el vampiro negro Que nunca tuvo profe Y cuando tuve uno Los pelos le paré Pidú, bidú Bidú, bidú, bidú doo bidú Escubidú, bidú yo soy el vampiro negro que nunca tuvo casa y cuando tuve una, el portazo la derribé, eh. escoobidú, pido, bidú, pido, pido, escoopido, vidú vidú vidú, vidú, vidú, vidú, vidú. Si quieren visitarme, les doy mi dirección. Cementerio tres. Number twenty-two. Esko,